Bueno, pues les saludamos una vez más, eh, sus am amigos de siempre. Así es. De sus siempre, amigos de siempre. de siempre, así es, Elida ya Madrigal. Un rato de estar aquí. Sí, claro, sus amigos de siempre. Sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Sí, y Rafael Cavaz. Rafael Cavaz. Amigos es. por siempre. Amigos por siempre. Hay, hay un, un, un... una canción que canto canción, eh, sí. no, no, una, una, una canción una canción eh, que Amira esa cantante de uh -huh. por allá de pues de, de, de, de, de Europa de Suecia, que canta ese pedacito en español ah, amigos uh -huh. para siempre amigos para este siempre. una chica tremenda para cantar ópera y así es eh, linda niña tremenda uh -huh. Pues amigos sí. para siempre, amigos de ustedes Así es, Dios les bendiga, sean bienvenidos en este momento, Hermoso en este digo. tiempo precioso que el Señor nos permite La vida, la salud y gracias al Señor porque podemos estar nuevamente a través de sus medios Para llevarles un, pues un, un, un mensaje más, una reflexión más para Amén. sus vidas y para que usted siga compartiendo estos videos Gracias a todas las personitas que en este momento pueden estarlo viendo. Y si no, bueno, pues van de latito, van a verlo, ah, Y compartirlo. Y eh, bueno, pues nos, nos da gusto, ¿verdad? Que. Eh, bueno, ya está, ya está acompañando los mares. Bendiciones, mar. mar. Dios, Dios te bendiga, Mar. Un ratito platicamos con ella por teléfono. Así es, gracias al Señor eh, porque pudimos, pudimos comunicarnos, Mar. Dios te bendiga grandemente. Es o el sea, número uno de, de los. Sí, amén. Vamos eh, a llamar así televidentes de, de, de, de este programa. Así es, así es. Bendiciones, Mar. Que el Señor te, bendiga te colme. Grandemente. Grande bendición. Amén, así es. Bueno, así pues. Es. Eh, Fíjense el título de, de, de, este, de este espacio que, que estamos tomando. Los tres deseos del apóstol Juan sobre Gallo. Los tres deseos del apóstol Juan sobre Gallo, muy sí, bien. Es uh, un, me, me encanta este pasaje y vamos a ver al menos cuatro versículos de, de la tercera epístola de Juan, uh -huh. a, apóstol. Eh, es increíble, amén, eh, Este, you cómo know? el Señor eh, usó al, al, al Apóstol Juan. Apóstol Juan. Eh, en, era en como, edad, como yo. En su edad ya, este, pues ya, de, de, de vejez. Pues sí, era, era un poquito más, más viejito que yo poquito este poquito. sí porque se supone que era entre los 85 y los 100 años uh -huh. y yo ya pasé los 80 ya hoy son los 81 así que ahí vamos Juan. <risa> ahí vamos ahí vamos a de ti así es así es y también así con es. el mismo deseo con el mismo deseo para toda manera. nuestra gente que está viéndonos escuchándonos es. estos programas que hacemos estos Videos que hacemos y que los ponemos en las diferentes páginas sociales que, que, que tenemos. Así es. Por la gracia del Señor. Gloria al Señor, alabado Entonces, a su nombre. Eh, lo menos que podemos hacer es tener el deseo de Juan. Claro, claro. Mire, Así necesidades es. hay muchas. <coughs> eh, en este momento, en este instante que, que estamos haciendo esto, el hermanito mayor de, de mi esposa, Así, así es. E ese sí que anda como, como Juan. Sí, eh, tiene... El, sí, 88 años, sí. Bueno, está Pollito, 88 años. Pues. Sí, ese... Este, le dio el, el virus, famoso el COVID, COVID. El COVID, ajá. Allá en, en la ciudad de Reynosa. Ha pegado muy, muy, muy duro. Está hospitalizado, pues... Una de mis hermanas que vive ya también en Reynosa. Estamos orando por él y por todos los que están por allí, porque hay un pues hay un piso especial para todos los que tienen el, el virus. Sí. Este, que el Señor use a los médicos, a las enfermeras, que el Señor mm. los proteja de todo de, de todo ese virus maligno. Así es. es. Entonces, pues, pues, recordando a muerte de Marta, mi hermana que vive en, en, en Reynosa. Sí. Este, nos ha platicado cuánta gente conoce ella, pues ella está allá en, en, en sí. Reynosa, no, no, no ha salido hay muchos prácticamente. Este, conocidos que eh, han fallecido hay mucha gente que amistades. se ha ido y que ha, ha caído en las manos de esta epidemia que ha sido desastrosa así eh, es y mi otra hermana que Kirill es McAllen está frente a Reynosa prácticamente Uh -huh. Comentándonos también ¿verdad? de eh, la gran cantidad de lo tremendo que está de, por allá de, también. De detalles, sí. Entonces, antes de cualquier cosa, Preciosos. permítanos hacer una oración. Y luego tu otro hermano que está, ese ya es más ah, chico sí. que tú, ¿verdad? Sí. Eli. Eli, uh -huh. Jesús, y Allá, Eli e Irma también, y Irma este, también. Uh -huh. están contagiados, están en, en la casa, ¿verdad? están tomando sus medicamentos, lo que le uh -huh. dijo el doctor, eh, están cuidando, están en cuarentena y, y, y bueno, pues, la, la oración por todos, por todos sí. ellos. Entonces, vamos empezando con una oración, ¿qué les parece? ¿Nos quiere acompañar en eso? Oremos, Padre Santo, oh, mi Cristo, le adoramos, donamos, le bendecimos, nombre, Padre. honramos y glorificamos su oh, santo nombre, nos Señor. ante el trono de su gracia, Señor. Dándole oh, honra, sí, gloria señor. y alabanza. Sí, amén, honra, gloria señor, y alabanza, porque usted tiene todo poder, Porque señor. dentro del propósito de Juan, sobre Gallo, sí, señor. es una de las cosas que le pide, es también por la salud sí mi padre y en este momento tenemos que pedir mano, por la señor. salud señor no solamente de, de nuestra familia a todos y cada uno sino de todas y aquellos enfermos, todos señor. y aquellas personas que en están este momento están pasando por un mal virus, momento sí, por problemas del covid sí, sí, problemas o por cualquier de, otra situación de salud, que sí. pudiera estar pasando en sus oh, vidas en sus cuerpos para que Levante usted Señor bendiga, no poder, señor, bendiga grandemente, Espíritu Santo obre, señor, hace unos días nos están pidiendo sí, sí. a todos sí, sí, sí. los que estamos dentro de una página de, de Facebook, que oramos un siervo de Dios que está allá en, en Guatemala, ¿Cómo, También, no, ¿Cómo no orar claro. Señor, por sí, todos aquellos que están en la necesidad. Oh, santo eres, los es hijos, tanta gente, tanta gente ponga señor, su mano de poder, que señor. está pasando por ponga un mal su mano momento de, poder de salud ellos, padre. y otras situaciones más que sí, hay en la vida. Cristo, Pero Padre Santo. Sea su santo nombre, padre. En este momento ponemos a todos los enfermos, sí, los ponemos padre. en sus preciosas manos. Sí señor. Creyendo lo, lo que, que mayor, dice su palabra, mayor es usted cuando nos dice que todo lo que pidiéramos, este no como lo dice ahí en, en, en, en Marcos 11.24, por tanto, os digo que todo lo que pidiéis orando, creed que lo recibiréis sí, y os vendrá. Sí, y así señor. lo creemos, Señor. Creemos, creemos, creemos en su bendición. Hace, señor no importando la situación de sí, sí, cada señor. quien Ni la edad de cada su quien no De aquellos menguado, que están pasando señor, por un mal momento no ha menguado, Padre Santo. A ti te decimos mi amada levántese, A ti te decimos mi amado con la mano poderosa de Cristo Recibe Jesús. la bendición recibe, Y si no eres tú Es bendición. un familiar Que tu familiar reciba sí, la bendición Jesús. Sí señor en el Por el poder de su hijo amado, Por el Cristo amor Jesús. De tu señor Jesucristo. Sí señor. Que se Gracias, presente, señor. que se manifieste en por tu vida Santo, y en los tuyos. Por Espíritu Santo. Para la gloria, gloria, gloria del Padre. En Cristo señor. Jesús. Sí señor. Aleluya. Amén. Amén. Amén. amén. Gracias Padre. Gracias señor. Bueno pues vamos a continuar. ya han pasado nueve minutos ahorita. Sí, el y tiempo, el tiempo se nos va. El tiempo no espera a nadie. Al como frotado de las manos y poner las manos así de un abanico. En un segundo desaparecen. Bendiciones para todos ustedes. Gracias, así gracias es. por estar con nosotros. Gracias, Mar. Dios te bendiga grandemente. Y, te cura. Que queremos continuar. Eh, Nos dice así de esta manera este Ahí en Tercera de Juan uh -huh. Capítulo 1 Versículo 1 en adelante Dice el, el anciano El anciano sea Juan El anciano a gallo, uh -huh. El amado A quien amo en la verdad Fíjate una cosa que es bien importante Aquí Juan Él, él siempre habló muy amoroso Sí, siempre, siempre ¿Cómo sí. nos hace falta a nosotros ser como Juan? Sí, sí, amén. Son de las cosas que sí deberíamos de envidiar. Uh -huh, uh -huh. Ay, porque yo no soy como Juan. O sea, les, sí, hablando sí, del apóstol, sí, ¿verdad? El, no, no, Juan, el que tú conoces, no, no, no. no. no, no Juan, el apóstol. El apóstol. De es que podamos amar a nuestros semejantes y amen. que nos va a hablar sea con amor. Amén, amén, así es. Así como unos enamorados. Así es. Cuando yo te digo te amo, te quiero. Amén. Así que podamos amar a todos nuestros semejantes. Amén, así es. Que somos diferentes, sí, somos diferentes, claro sí. que sí. Que nosotros pensamos igual, no, no nosotros pensamos igual, pero que todos nos podemos amar. Que hablar. se refleje el, el amor de Cristo ¿verdad? En, sí. en, en nuestras vidas Que amemos, amemos, amemos. Y, y Juan es una Gran eh, Plataforma eh, Para nosotros Tratar de ubicarnos en ello Ubicarnos, sí, sí, así es Cuando Juan habla Siempre habla con mucho amor Siempre, siempre, siempre ha hablado, Habló con mucho amor entonces, y nos sigue hablando a través de, de este escritura. santo libro que es la Biblia y qué, qué hermoso es cuando nosotros podemos apropiarnos de lo uh -huh. que está aquí escrito por eso amén. me encanta poderles decir si alguien les predica, que les predique con la Biblia en la mano amén, amén así ¿Por es qué? porque aquí está plasmado el amor de Dios ahí está y el amor de Dios es el que tenemos que reflejar hacia nuestra humanidad. Amén. Y la, la autoridad y todo. A muchos de ustedes no los conocemos. Pero... Me recuerdo ahorita de de, de, de... de esa chica que, que estaba en Suecia y que se regresó para, para Chile, Ajá. su país. De Mar, Marcela. De Marcela. Ajá. Casi se llama como Mar, empieza igual. Mar. <ríe> Mar eh, Marcela, eh, Marcela, se escribe. Cu ¿Cuántas veces pudimos platicar con ella eh, vía telefónica, vía... Eh, Facebook. Facebook, ¿verdad? Mm. Ahí como con el Messenger. Así es. ¿Cómo no vamos a, a, a querer bendecir a los de Facebook? Bueno, nos permiten poder hablar con las personas. Claro que sí. Y nos permite que <coughs> nos puedan ver y que podamos escribirnos algún mensajito o algo. Es, es, Bendecimos es, es a, a todos los inventores, todos los que creadores, de todos creadores que hicieron todo esto. A, ahora, lamentablemente, pues. Muchos lo usan para el mar. Eh, eh, exacto. Y ellos dan la puerta pues, a todo el mundo. Este, sé que es un negocio. Uh -huh. Y vaya que sí es negocio porque son gentes que son muy, muy, mucho, muy ricas. Todas las de. Facebook, de Twitter, de eh, Google y sí, sí, YouTube se y todas esas páginas, ¿no? Pero, se han enriquecido. Pero, ¿cuántas veces podemos utilizar estas páginas uh -huh. y poder mandar un mensaje? Y claro, nuestro agradecimiento también a ellos y nuestra bendición uh -huh. a ellos que crean ah, esas es. páginas claro donde sí. podemos poner nuestros videos y ahí estamos dando un mensaje. Eh, Dios te bendice, Amén, Teresa. Es. es otra de, Tere de, de, de las fieles que, Dios que están se bendiga, nosotros también. Así es. Eh, Gracias. Bendiciones para ti. Eh, eh, ella, si ella me voy, es mi hermana. Teresa, Tere. Uh -huh. Mi hermanita chiquita. Uh -huh. Que ya, por por edad ya no es chiquita, pero. <ríe> ya creció un poquito. <ríe> es la machita de la familia. Bueno. Eh, te, te llamas igual Teresa eh, Bueno te le decimos cacho porque fue la es? fue la última de la familia y en ese entonces estaba de, de ah, moda esa de, una canción cachito que decía. cachito mío cachito. y pues, se, se le quedó y el cachito <risa> <risa> y fue un cachote eh, Sí, y ahorita ya es un cachotote bien, este bueno pero pero ¿cómo no agradecer? Así es. O sea, decía yo ahorita, ¿por qué no somos como Juan? Amorosos con todos los demás. Y, y piensen un poquito en eso. Uh -huh. ¿Qué pasaría en este mundo? ¿Qué pasaría en este mundo? Si todos nos habláramos con amor. No, pues eh, sería una gran bendición porque... Pues el amor lo vence todo, el amor... Todo, todo todo lo puede. Entonces, no habría la maldad que hay ahorita. Entonces, imagínate, mi amado, mi amada, el poder reflejar el amor de Dios a través de nuestras vidas. Así es. Aún teniendo toda la imperfección que tenemos. Uh -huh, uh -huh. Así es. Así es. ¿Por qué? Porque todos te tenemos nuestras imperfecciones. Sí. Algunos somos jóvenes, otros ya estamos viejitos. Unos somos guapos, otros no estamos guapos. Pero... Bueno, cada quien Dios, Dios Dios nos hizo a su imagen y semejanza. A, así es. No nos dice que somos iguales, idénticos. Y, pero estamos a su semejanza. Así es, amén. Y que, ahí, ahí tenemos que pararnos, ahí, ahí, en la semejanza. O sea que... Pero el, en la semejanza de Dios también está el amor. El amor, el amor. Así es. ¿Por qué? Porque Dios, por amor a la humanidad. Se entregó a sí mismo. En Cristo Jesús. Se entregó a sí mismo por amor a la humanidad. Así Entonces, es. imagínense cómo, cómo no va a ser esto hermoso si nosotros lo podemos digerir de esta forma, de esta manera. Uh -huh, claro. Y Juan viene a ser un gran ejemplo para esto. Y ahora sí pasamos al verso 2, donde ahí están las tres pautas de, de, de, este, de este pequeño mensaje. Uh -huh. Si sí, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿A quién le está diciendo? Le está diciendo a Gallo. Ajá. Uh -huh. Al leerlo, nosotros, ¿a quién se lo está diciendo? A ti también. Claro. A ti también. Así yo es. quiero compartir del amor de, de, de, de Juan, o sea, el amor de Dios a través de Juan, de, uh -huh. de lo que escribió, para que tú también lo recibas, mi amado, mi amada. Y yo también pues, lo, lo, lo, lo recibo por la fe. Amén. Así Entonces, es. amado, yo deseo, amada, ¿verdad? Tú, tú que eres de una, una damita, yo deseo que tú seas prosperado en todas uh, las cosas. Prosperada. El amor de Dios es que no nos. No nos quiere que nos quedemos en el mismo lugar estancados. Exacto, que, que, que crezcamos en ese en ese amor y en ese conocimiento y, y, y en todos los aspectos de, de, de la vida. Exacto, exacto. Entonces, nomás observen lo que Juan está tratando de decir aquí a Gallo. Gallo era más joven que él, obviamente. Así es. De uno de sus discípulos. Y estaba contento y ahorita lo vamos a ver este de, porque estaba contento de Juan sí, eh, Juan desde de, de Gallo entonces todas las cosas dice, y que tengas salud Fíjese, ya en aquel entonces también había problemas de salud sí sí sí y entonces le está diciendo que tenga y ya salud. cuando la la persona empieza a entrar a una cierta edad uh -huh. uno de los problemas viene siendo la salud sí sí sí ahorita hablábamos de, de Dilio, tu, tu hermano y de Jesús y de Irma tu, tu, sí. tu, tu, tu cuñada, eh, que la salud la tiene un poquito quebrantada. Sí, de Chelita también, porque está un poco. Bueno, pues sí. Eh, entonces, la salud es algo de, de lo más preciado en el ser humano. Amén, amén. Y así que debemos es. de cuidarlo y no descuidarlo. Por eso también oramos es. por salud, para que Dios nos dé esa salud. Esa ¿Por qué? Porque la necesitamos tú, yo y todo el mundo. Así es, correcto. Todos, todos necesitamos. Todos necesitamos de la salud. De la salud para poder porque seguir, es lo que nos da el, el, el derecho a, a, de la a la vida. Entonces, exacto. Amén. Entonces Así mantengamos es. la salud. Y entre más puedan nutrirse mejor, háganlo. Así que y es. que este, eliminen todo aquello que. Todo que, lo que nos hace daño. Todo lo que hace Ya, daño, ya sí. sabemos, ahorita todo todo casi todos sabemos lo que nos hace daño. Ah, pero como cómo gusta. Pues sí. <risa> o sea, ah, todo sí. lo que al paladar le gusta no no es bueno. Ciertas eh, es. cosas nada más. Mm. Sí, por ejemplo, esos conchitos de chocolate. No, rico. no, no, no, no mm. ni, ni le muevas, cállate. Pues sí, sí, sí gustan, pero no son sí, tan buenas. no, no. Son, son las tentaciones que, que hay de, de la comida y tenemos que eliminar las tentaciones en el nombre de Cristo Jesús porque no nos hacen bien. De vez en cuando, pues, cómetela, pero, pero que sea de vez en cuando. Limitado. Sí, completamente. Los refrescos, no, entre más lejos, mejor. Así es, así es. Y entre más lejos, mejor, Así todo que, lo que contenga el, el, el azúcar y. Sí. Uh, Córtale. Córtale. Las harinas y todo eso. Uh, ok. Muy Entonces, está diciéndole aquí, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Nosotros también decimos eso para ti. Sí, amén. Igualito, así que Juan, también Am, queremos amén, para amén, ti amén, amén, amén. prosperar en todas las cosas. En todas. Las en, cosas, cosas, en, en todas. Todo. En todo, y que también todo. tengas salud. Amén. Porque son. Eh, unos Son dos, dos de, los, de los grandes deseos de Juan Hacia uh -huh. Gallo uh -huh. Pero te los queremos pasar también a ti precisamente, Amén, amén así Mi es. amada, mi amado Y uh -huh. continúa diciendo Dice Así como prospera tu alma Ah, pero, pero está diciendo Pero así Ese así Tiene mucha importancia Claro, claro que sí sobre todas las cosas, o sea, eh, tenemos nuestra, nuestra alma, nuestro espíritu tiene que estar en esa conexión con, con nuestro Dios, con o, nuestro Creador y, y obedecerle. O sea, ¿cuál está consciente de que Gallo estaba bien espiritualmente? Así es. Entonces cuando le dicen, así como prospera tu alma, uh -huh. es decir, así es lo que quiero que tengas suceda en ti. Mi amada, que así como puedes tú prosperar espiritualmente, pues hemos hablado ya en muchas ocasiones de ese, eh, el, el cómo tener mejor conocimiento de la palabra de Dios. Por eso les hemos dicho, hey, que les prediquen siempre con la Biblia, por favor. Sí, el, el, el conocimiento es muy importante porque pues, si no tienes conocimiento pues, se, se, se trunca tu... Tu, el, el querer hacer El querer prosperar eh, Porque si, si no tienes Ese, ese conocimiento y, y, y habilidades Que Dios da también Entonces Mira, pues eh, O sea no Necesitamos de todo eso de, Déjame Presentar este cuadro de esta manera ¿Cuál es la impresión que a mí me da? A mí, a mí A mí nada más, a mí Cuando un pastor, un predicador, no sabe la Biblia, como que no le interesa que tú sepas más. Uh -huh. Lo está limitando a más conocimiento. Porque no lo está llevando a tener más conocimiento. Sí. Sino que tú conformate más con lo que yo te doy. No. Uh -huh. Que ese no sea nuestro sentir como siervos de Dios, como predicadores, o los que intentamos ser sí. predicadores. Que todo mundo pueda ser prosperado en todas las cosas. Claro, en todo. En y todo. que tengan también su salud. Pero así, así como prosperan también sus almas. Exactamente. Y yo creo que eso debe ser fundamental. Por eso... Mi razón, vamos a llamarle de esa forma, de esa manera, con todo el respeto para todos, obviamente. Que te predican con la Biblia. Uh -huh. Si te predican sí. con la Biblia, adelante. Sí, sí es. Y si no, pues cámbiate. Sí. Eh. Porque si no pueden predicar ahí con la, con la Biblia, pues mejor cámbiate a un lugar donde sí te puedan predicar con la Biblia. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, nos dice ahí 4, oh, seis. Yes. Cuatro, seis. Uh -huh. y, y, y, y perecer puede perecer en, en muchos aspectos eh, en de muchos la vida. Sí. Y por principalmente falta de en conocimiento en lo espiritual. También en, en, en, en, en todos los aspectos de la vida y espiritualmente, claro, primordialmente. Entonces, La La escritura no se equivoca. ¿Por no. qué? Porque Dios no se equivoca. Pues sí, no, no, no, por eso este, pues es muy muy interesante los, uh, los estudios, los estudios bíblicos ¿Sí? este, te, te, te elevan, te llevan a, a, a más conocimiento. Y, y las afirmar, predicaciones bíblicas. Y afirmar más la fe uh -huh. por el oír la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, a, a, ahí está, y el Señor te, te, te da la sabiduría y te, te da lo que necesites. Entonces... Con todo respeto, todos los siervos de Dios, todas aquellas personas que predican de una u otra manera, hagámoslo de la manera más correcta. ¿Cómo sí. es la manera más correcta? Pues usando de, de las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Enseñándoles correctamente la palabra de Dios y la palabra de Dios está pues, aquí en este libro pues vamos a predicarles de Claro, este amén. Claro que sí. Y que la gente se enseñe a usar este libro. A usar libro. la Biblia, que, que sepan dónde están las escrituras. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de extraer aquí, es, es ahí en... ha, hagan de cuenta que es como una esponja uh -huh. que ya está humedecida uh -huh. y, que, está y que la estamos exprimiendo uh -huh. para que usted también alcance. De, de, de, de esa humedad uh -huh. sí. imagínense estar escribiendo la biblia constantemente que nos va a dar pues más conocimiento sí. nos va a dar el conocimiento y entonces el panorama va a ser más bello porque porque estamos entendiendo mejor el amor de dios para con nuestras vidas así es que, que haya ese que crezca el el deseo de, de conocer más al Señor a través de su palabra y, y, y que haya esa pues esa hambre, de esa hambre de, de nutrirnos de la, de la palabra. Sí, que nuestro paisaje sea así, hermoso. Precioso. Precioso, precioso. así, que, que se vean. Bellas no, no, no, no, no, imágenes que, que ¿sí? salen ahí. De... Y, y vamos a ver esos tres para ya seguir terminando. Dice el tres, pues mucho más me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Mira, fíjate, el testimonio de los, de los, que, de los que conocían a Juan y que ajá, conocían a Gallo. Sí, sí, sí. Y que vienen y dan testimonio. Otros dan testimonio. Sí, otro, sí claro, otros dando testimonio, claro. Es, es precioso, es precioso. Que ¿cómo? la gente dé testimonio, no nosotros mismos, que los otros sean los que den testimonio. De, de lo que pasa. Amén, amén, así eh, es. Mira, Es como cuando tú compartes el video. Estás dando testimonio que te agradó lo que te estábamos sí, sí. diciendo aquí. Amén, correcto. Entonces, si te está gustando, quiere decir que estás que estás contenta, que estás contento. Entonces, estás al participar, recibiendo, es como esas, que, esos hermanitos. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu... De tu verdad. verdad. Amén. De Como decía tú, mira, Gayo anda bien allá. Eh, eh, él está haciendo el trabajo. Está haciendo él, la obra. Él Amén. Está haciendo, exacto. Están ahí predicando. Tienen una página sí. ahí en Facebook. Y, y, y tienen en otras páginas sociales. Y ahí y está él ministrando. ¿Cómo andas en la verdad? Gloria, Señor. Eh, son este... A algo precioso, que son, son satisfacciones que el, el Señor te da. Eh, no no como este ganar, por decir, algo en este mundo, por decir, un, un trofeo, porque ganaste el primer lugar. Esto es algo mucho, muy, muy mucho, mucho, mucho mejor. este uh -huh. Andar en, en las cosas del Señor y poder compartir y poder ayudar a otras personas. Exacto. Y, y dicen. No tengo. No, no. De ¿Cómo andas? Ajá. En, la, en, en la, verdad. la verdad. ¿De cómo andas en la verdad? ¿Cómo andas en la verdad? Uh -huh, uh -huh. Conoces a alguien que miente mucho? <risa> bueno, pues es. Uh... Hay muchos que mienten demasiado. Y que no debieran de mentir. Sí, pues, uh, eh, o sea. Sabemos, nosotros sabemos que, quién es el, el mentiroso, ¿verdad? El, el, uh -huh. el, el príncipe de este mundo este es el que está ¿Sí? infundiendo eh, la, la mentira y que la gente la crea, pero pues, es el, el, el tiempo del engaño. Así es. Entonces, el Señor si sí quiere, el deseo de Juan es ese también. sí Y cuando esté aquí contento por lo que le dicen de, de, de Gallo, pues mucho me regocijé. O sea, un contentamiento uh -huh, más allá uh -huh. de lo regular. Sí. Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Y cómo andas en la verdad? Imagínense que, que sí, a ustedes los conozcan. O a nosotros también, obviamente. Porque siempre estamos hablando de la verdad. O con verdad en sí, nuestra amén, vida. amén. Que los labios no andan mintiendo, que, que no, no, no estamos engañando a nadie. No, no. Que no, que ni no ni le mentimos verdad. a nadie. Oigan, no, no. Eh, eso es extraordinario. ¿Por qué? Es. Porque es, es una de las virtudes para el ser humano. Sí, amén. amén. Es una de las virtudes. Entonces, sí. imagínense que podemos ser virtuosos completamente porque siempre hablamos con la verdad. Amén. Amén, así es. Así es. Te gustaría que. Alguien te dijera a ti, oye, no hombre, qué, tú, tú siempre derechito, como, mm. una, como una flechita. Sí, sí. Entonces, ¿qué, qué, qué hermoso es eso, mi amada, qué hermoso es eso, mi amado. Mena, mena, así es. Y el verso 4, ¿ya para ir terminando? Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es Yo un, quiero de todos ustedes. Un seres. gozo, un gozo tremendo. Y ojalá que nadie tenga la necesidad de andar mintiendo para nada. No. Porque la, la mentira la mentira llega a estar mientras que la verdad no, no ha llegado. Llega la verdad y se acabó la mentira. Sí, es cierto. Y la persona queda mal. Ajá. Uh -huh. Entonces, es mejor estar en la verdad, porque la mentira no, no dura mucho. No. Cuando menos esperas, ya apareció por ahí la, la verdad y ajá, te descubrieron. Ajá. Ah, qué, qué vergonzoso es. es que alguien nos diga que no estamos diciendo la verdad. Exacto. No, no. Qué vergonzoso es eso. Así es. Y, que, y luego si no lo dicen en, en público ay santo Dios así es y, y una persona que, que niega que que niega la, la, la verdad y no lo, no lo entiende pues no, es que su, su mente es, es, está muy cerrada o sea ya ya está cauterizada como dice la, la palabra exacto está cauterizado el corazón y la mente y no entiende nada entonces qué podemos pensar Así es. Entonces busquemos de Dios, busquemos más de Dios todos los días, todos los días. Déjame decirlo de esta manera: a mañana, tarde y noche. Amén. Amén. Y que este libro de Dios nos ayude a caminar derechitos y en la verdad. Amén. Es fácil. Así es. No, tienes un sacrificio. Fácil, fácil, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no es así tan, tan, tan, facilito. No. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Exacto. Y estamos Aquí en estamos. un mundo lleno de maldad. Lleno de maldad. Pero aún así, que brillemos. Hay un sí. himno que, que dice, ¿verdad? Brilla en el sitio, donde, es. en el sitio donde estés. Así Brilla es. en el sitio donde estés. Así Brilla en el sitio donde estés. ¿Por qué? Porque sabemos de dónde viene la mentira. ¿Por qué? Porque se viene Satanás. Sí. Es cierto. Mar? Eh, el padre de la mentira es Satanás. Es Satanás, pues sí. Eh, Entonces, es el, ¿quién el es nuestro padre? De este mundo ¿Dios? ¿O es Satanás? Sí. ¿Quién está gobernando nuestras vidas? ¿Quién está gobernando nuestras mentes, nuestro corazón? nuestra lengua busquemos más de Dios busquemos más de Dios y eso nos va a hacer amén, mejores personas es. y cuando tú llegas a ser mejor persona vas a vivir más satisfactoriamente es más hasta la vida se te puede alargar amén amén así es así es ahí así lo, es. lo que nos dice eh, eh, Segunda de Corintios. Uh -huh. Sí. Eh, y poderoso es Dios para hacer uh -huh. que abunde en vosotros toda gracia. A ver. Ah, sí. <risa> ¿Que abunde qué? Toda gracia. ¿Que abunde toda, toda gracia toda en ustedes y también en nosotros? Que abunde. Amén, amén. Para es. poder compartir más. Amén. Uh -huh. Y sigue sí. diciendo... A fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Imagínate. Así es. Así es. Es, es como tener un, unos cuantos animalitos de estos, de estas ovejitas. Preciosos que se ven. Que cuando los puedes trasquilar ya para sacar la, la lanita, tengas. Sí, Para sí, sí. salir adelante. Y bendecir a otros. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses, Filipenses 4.19. Así es. Qué hermoso. Qué hermosa es la palabra del Señor. Mi Dios pues suplirá. ¿Qué cosa? Todo, todo lo que nos hace falta. Así es. Así es. Amén Conforme a sus riquezas sí. en gloria en Cristo, en Cristo Jesús. Jesús. Amén. Entonces mi amado, mi amada. Y ahí Marcos 11, 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí está otro punto muy importante. Señor. Otro punto bien importante. Orando. Orando. Orando, orando, orando en todo tiempo, en todo tiempo, Señor. ¿Qué, qué importante es. es entonces el orar? Y esto es lo que vamos a hacer nuevamente, orar. Te quieres unir con nosotros nuevamente en la oración vamos a orar sí, para, que, para que Dios nos fortalezca más nuestra alma nuestro espíritu que venga más el entendimiento más la comprensión de su palabra sí, amén. y que podamos compartirla con mayor facilidad para que otros también puedan ser bendecidos sí, aleluya. y como lo hemos dicho otras veces tú también puedes hacerlo Tú también estás llamado, tú también estás llamada a ser un servidor o una servidora de parte del Señor. Amén. Y que también Juan, como le decía de gallo, me encanta que vengan y me platiquen los, los demás, que tú andas en la, en, en la verdad. Amén. Así es. Amén. Entonces, déjense ayudar y bendecir de parte de, Dios, de parte de Dios andando en esta verdad que es la palabra de Dios. Amén. Creo que no hay nada más y mejor que esto. Que a veces no entendemos todo. Yo también no, no creo que lo, lo entiendo todo. No, tampoco lo sé todo. No, te da, me falta mucho. Sí, nos falta, nos falta. Pero, pero, lo poco que hemos podido discernir lo poco lo quiero compartir sí, amén amén así es así también empieza por lo poco empieza por lo poco y ya el Señor multiplicará lo que tú estás haciendo así es háganlo, háganlo. nosotros nosotros también poniendo toda toda diligencia por esto mismo añadir lo que decíamos a vuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Uh -huh. sí Y al conocimiento, dominio propio. Ah, qué, qué, qué tremendo. Y al dominio propio, paciencia. Ay, qué, qué tremendo. Ya <risa> la pa paciencia, pues piedad. Oh. Ya la piedad es afecto fraternal. Oh, entonces hay que amar. Sí. Y el afecto fraternal, pues el amor pues Ahí sí. está Ahí está Porque si estas cosas están En, no, en nosotros y abundan No dejaremos de estar eh, eh, Ociosos ¿Verdad? Así es Sin fruto en cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Así es, entonces llevando fruto Llevando fruto Llevando fruto Amén, amén Amén, amén Amén, amén. A ver, Gloria al no Señor, amén Yo digo amén por la gente Yo digo amén por la gente Ya, ya, ya, ya, mío. Amén. Amén. ya, ya, ya, ya oí Gloria al Señor, amén, amén, amén. amén. Vamos a orar Nos vamos de, de la mano por la fe amén. Tú tomas la mía y la de Gloria mi esposa Señor. Oh, mi Cristo. yo tomo la de ella aquí Gracias, Padre Señor. Gracias, ¿Cómo no padre, bendecirle y, alabamos, y adorarle nombre, y darle padre. honra y darle gloria sí, y darle señor. alabanza? Alabado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Señor, Gracias, Gracias, en padre, este momento, unidos aquí en oración, mi esposa y Gracias por su bendita palabra, por su grande amor. Su oh, grande, Padre Santo y Eterno. Su grande amor, Padre Santo, para con nosotros. Gracias Dios. por todas y cada una de sus bendiciones. Sí, señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por su padre, palabra, por su palabra, palabra por Señor. Su grande amor. Gracias, Gracias Señor por aquellos hombres Sí Señor Que dieron su vida incluso sí, hombres, señor. Para que nosotros pudiéramos tener ese libro sí, señor. Gracias Señor Gracias, que la Gracias. Como la Biblia Oh mi Cristo maravilloso Pero hubo oh, que haber muerte Sí Señor Para que pudiera llegar esta El luz derramamiento de sangre, Como cuando sí, usted Señor Jesús Dio su vida sí, por la señor. humanidad y si es necesario que hoy su nombre, padre. alguien tenga que dar su vida Alabanza por predicar la gloria, verdad, padre, sean dadas a usted. pues bendito sea su nombre. Señor. Sí, señor. Oh, padre, Como todos esos misioneros que han salido por todas partes del mundo. Su protección sobre sus hijos, padre. Ahora es más fácil con nosotros, Señor, sí, señor. Con, con estas herramientas. Sí, mi padre celestial. Pero aún falta mucho más. Sí, mi Señor, proteja a todos los su pastores, ya, misioneros, los que andan, Señor. No sabemos el día y la hora, pero usted va a venir. Padre. Sabemos y, Padre, que queremos que haya cosecha. Sí, Señor, por todas las cosas que están Porque pasando. Porque allá, Señor, donde están sus mansiones sí, celestiales, Protéjanos, todavía hay padre. mucho espacio vacío que tenemos que llenar. Protéjanos de toda cosa inmunda, Señor. Mi Padre, gracias, bien, por amor, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Y gracias mi Dios por bendecir cada personita que está viendo el video Sí señor, usted bendiga Gracias señor por bendecir y a aquellos que lo están compartiendo De conocer más de su Y gracias palabra, Padre Santo por aquellos que están en una necesidad De venir. Pero usted cúbrela señor Venir a sus pies Padre De salud, sí, dele señor. la salud sí, Son finanzas, Dios. dele las finanzas Sí señor tienen otro tipo de problemas. Dele, Señor, conforme a su necesidad. Sí, Señor. Y a ti te Dale digo, mi padre. amada. A ti te Dele digo, mi amada. Su necesidad. Recibe la bendición. Sí, mi Padre. En el nombre del Padre. Sí, reciban la bendición. En el nombre del Hijo. En el nombre del Padre. Y del, el Espíritu, Espíritu, Santo. del Espíritu Santo. Y a ustedes, sí, Padre señor. Santo. Gracias, honra, Señor. Toda gloria. Gracias, Señor. Y honra, toda gloria y alabanza. alabanza sean dadas. En Cristo Jesús. Aleluya. En Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Amén, y amén Y sí, amén, amén, amén, amén Gloria al Señor Mi amado, pues aquí vamos a llegar Y ya son 43 minutos No podemos hacer los videos Más, más pequeños Porque no se puede Decía mi esposa hace un momento Oye, a ver si no nos pasamos de los 30 Pues no, no, no nos pasamos no, de los 30 lo Pasamos que, de los 40 sí. Lo que el Señor nos dé, ahí está Alabado y glorificado es el nombre del Señor, les amamos en el amor de Cristo Jesús, gracias Mar por estar este tiempo con nosotros y, sí, y Tere te, te te te también y pues los que han estado y que, que no se han anunciado por ahí, pero que por ahí están, bendecidos todos, un fuerte abrazo, les amamos en el amor de Cristo Jesús y sigan eh, compartiendo estos videos, sean es. bendecidos de parte de nuestro Dios. Y yeah, ya, si lo compartiste, ahora sí, ponle y me gusta. Así es. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones.